Bueno, y con esa frase, gracias Señor por bendecirnos, iniciamos oficialmente nuestro programa y le damos la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy, el ingeniero Gary Santos, director de Obras Públicas Municipales de la Alcaldía de Santiago. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, gracias Hugo. Eh, muy buenos días a ti y a todo el público televidente que sintoniza esta temprana hora del día, para estar enterado de cada uno de los acontecimientos que transcurrieron en el día de ayer, lo que viene en el día de hoy, y dialogar también sobre uno que otro tema que sea de interés de la colectividad. Bien. Eh, cuéntanos acerca de cuál es, qué responsabilidad conlleva ser director de Obras Públicas Municipales. ¿Qué consiste en tu posición, Galea? Fíjate, la Dirección de Obras Públicas Municipales no es más que un departamento de ejecución. Eh, cuando digo de ejecución es porque no es de permisología, no se dan permisos, solamente se ejecuta lo que está planteado en el presupuesto eh, del año en curso, que es aprobado por el Consejo de Regidores el año anterior. Entonces, tenemos que basarnos en eso. Entonces, el presupuesto tiene varios acápites. Eh, hay que destacar, ...que el presupuesto de obras públicas municipales... ...sale del 40% del presupuesto general... ...del Ayuntamiento de Santiago... ...que está destinado a la parte de la inversión pública... ...entonces, ese presupuesto a su vez... ...está compuesto por el presupuesto participativo... ...que es un porcentaje del mismo 40% de, de la inversión... ...y que para este año representa unos 110 millones de pesos... Eh, divididos equitativamente por asambleas que se hicieron en las comunidades en 34 obras en diferentes comunidades de la ciudad. También tiene una parte del presupuesto administrativo, que son las obras que así el alcalde y la administración del ayuntamiento eh, emprende en favor de la ciudadanía. Dentro de ese presupuesto administrativo eh, están contempladas partidas como lo es para el drenaje pluvial de la ciudad, como lo es para el recapeo y asfaltado, del municipio de Santiago y una que otra eh, partida que viene a, a, a darle solución a un problema en específico que, que tenga la ciudad corazón Muy bien, muy brillante tu explicación de ya sabemos que el Departamento de Obras Públicas Municipales es un órgano que ejecuta las obras ya preestablecidas ¿Cuáles obras se, se han ejecutado durante tu gestión y cuáles se están ejecutando ahora? Fíjate, nosotros comenzamos eh, la gestión del alcalde Abel Martínez eh, en la dirección de transportación, en donde ahí duramos unos 10 meses eh, hasta julio de, de este año en curso. Eh, y fue cuando el alcalde Abel Martínez no, nos dio la responsabilidad, la enorme responsabilidad de dirigir bueno, bueno, este sí, departamento de horas públicas. Eh, en este departamento de obras públicas se han realizado una, una innumerable serie de obras que estaban contempladas en el presupuesto y otras que han surgido a partir de las necesidades que se van generando en el transcurso del año. Eh, por ejemplo, nosotros hasta el día de hoy, de las 34 obras que, que tiene en ejecución del presupuesto participativo, podemos decir que ya... Proyectándolo al día 31 del mes de diciembre, tendremos unas 25 obras realizadas. Eh, ¿Por qué 25 y no 34? Tú te preguntarás. Bueno, todavía falta un poco de tramo por, por iniciarse algunas obras, pero hay otras obras que las comunidades piden y que ganan en las asambleas de los presupuestos participativos, pero que estas son imposibles de realizar. Me explico. Eh, hubo una comunidad como... Eh, el Ciprián Díaz, en Gurao, que ganaron en el presupuesto participativo la construcción de una cancha de básquetbol. Y cuando nosotros inmediatamente fuimos e hicimos el descenso a las comunidades, nos dimos cuenta que la comunidad no tenía terreno para, para la cancha para construir la cancha. Entonces lo que se estaba planteando era que el ayuntamiento de Santiago eh, se hiciera de unos terrenos, o sea que los comprara para luego ejecutar el proyecto. Eh, lo que nosotros tuvimos que a, automáticamente frenar la cosa ahí, porque el presupuesto participativo tiene unos fondos limitados, que si lo utilizábamos para comprar un solar, ya se, ni siquiera para comprar el solar iba, iba a dar los recursos pero unas 25 obras de 34, y del presupuesto administrativo hemos ejecutado otras 25, o casi 30 obras más eh, del año en curso. Eh, de las obras que se han generado durante este trayecto, eh, podemos mencionarte que ya en los próximos días estaremos comenzando lo que es la estabilización de los suelos y la construcción del muro del cementerio 30 de marzo, que todos sabemos que colapsó eh, en los Hace con, con, la última dos meses, tormenta, con la última tormenta Irma que nos azotó y que el suelo se saturó de agua, y que a su vez el muro, que ya tenía más de 40 años de erigido, eh, colapsó por debilidades del terreno. Eh, la obra de la entrada a Santiago es una de las obras más ambiciosas que la alcaldía está desarrollando. ¿Para cuándo puede la población de Santiago.? Pensar que va a tener esa obra ya concluida Fíjate, la obra de, del, del embellecimiento y delimitación de la entrada a Santiago Es la obra, diríamos, cumbre de este año Del alcalde Abel Martínez y de la gestión que él encabeza Esa obra trae consigo, como su nombre lo dice El embellecimiento de la entrada a Santiago Pero también la delimitación del terreno Fíjense que se está construyendo un monumento Con una especie de corazón abstracto que está frente a la fortaleza, sí. eh, y ahí es donde llega el límite, por lo menos del lado de la fortaleza, ahí es que comienza el municipio de Santiago. O sea, que el que viene desde la capital, ahí inicia el municipio de Santiago. Así es, ahí es que se inicia eh, el municipio de Santiago, la gente a veces confunde, y cree que llegó a Santiago cuando cruza la entrada del aeropuerto. Sí. Pero a, a, así no es. Bueno, pues Yo mismo pensaba eso hasta ahora que tú me lo has aclarado. Claro, porque una cosa es la provincia y otra cosa es el municipio de Santiago. Fíjate que ya esa zona, esa parte del aeropuerto pertenece al municipio de Puñal. Eh, el municipio de Santiago de este lado comienza a partir de la fortaleza, eh, Fernando Valerio. Pero del lado izquierdo eh, comienza unos metros más hacia abajo, casi llegando a, a lo que conocemos como el cruce de leche rica. De leche rica. Pero nosotros eh, decidimos, eh, en el límite más cercano al municipio, poner la delimitación del municipio de Santiago. Esa es una obra que viene a revalorizar los terrenos que viene a reorganizar el tránsito, que viene a embellecer la entrada a Santiago, que es nuestra principal entrada y por la cual transitan más de 20 mil personas día a día. Eh, es una obra que es ambiciosa desde el punto de vista municipal, porque se está haciendo una inversión de un presupuesto base de unos 66 millones de pesos. Eh, pero esa obra, como le decía al inicio, que es de embellecimiento y de limitación, viene a traer consigo a revalorizar toda esa área que antes teníamos como criterio, que era la autopista Duarte. Eh, la, el interés de la obra lo que trae es que, que lo que se quiere es incluir a la parte urbana del municipio de Santiago esa zona que era considerada como autopista Duarte. Eh, la meta es que el tránsito ahí fluya tal y como transitan en la avenida Estrella Sadalala, Juan Pablo Duarte, la avenida 27 de Febrero, igual será en ese tramo de, de, de lo que se ve hoy día como autopista Duarte, pero será una avenida a partir de la fortaleza Fernando Valerio que es cuando uno entra al municipio, y, y eso lo que viene es a traerle más, como decía, valorización a los terrenos, los dueños de, de solares, de comercio, de instituciones que funcionan en esa entrada están contentos, están felices, están cooperando día a día para que este proyecto llegue a feliz término. Me preguntabas que para cuándo eh, se tiene estipulado que para a mediados de este mes de diciembre se esté finalizando. Lo que estamos dando unos retoques finales ya lo que tiene que ver con las aceras Que antes existían unas cunetas Y ahí se están construyendo unas aceras Y, eh, y había muchos tramos que no tenían acera Correcto, lo que existían era unas cunetas que transportaban O sea, el drenaje pluvial de cada vez que llovía eh, en esa zona Ahora se le han construido unas aceras Para darle el aspecto de, más de urbanismo Pero también la acera viene a, a traerle eh, mayor agilidad, mayores derechos para el peatón, para que puedan cursar eh, por esos tramos. Pero la obra de la entrada a Santiago es una obra que viene a traerle mucho progreso a este municipio de Santiago. ¿Cómo ha sido el reto de la resistencia con la gente? Yo he notado que la gente se resiste eh, a los cambios, y más cuando estos les afectan, pero que son positivos, porque es muy común que aquí cualquiera, pues, compre un ciento de naranja en los pedajes y ponga un negocio en cualquier esquina al margen de la legalidad, ¿ya la gente está siendo más susceptible a esos cambios que quiere implementar la alcaldía? Sí, claro, claro. La gente ya entiende que debe existir un orden, un respeto eh, en la ciudad, en, en el municipio y, y en todo el país. Nosotros desde acá, desde este municipio de Santiago, ha sido la visión del alcalde Aver Martínez eh, tratar de estimular a los ciudadanos a que respetemos más los derechos del otro. Es como dice esa frase, que eh, mi, donde mi derecho termina comienza los de los demás. Entonces nosotros debemos de respetar para poder vivir en armonía. Eh, es de conocimiento público, que los espacios públicos deben ser respetados, porque los dueños del espacio público somos todos, y todos tenemos derecho a transitar por ahí, a, a hacer algún tipo de... de de actividad, de, de, pero la, la gente lo que tiene que entender es que debe hacerse en orden. Usted puede ir al ayuntamiento a solicitar cualquier tipo de permiso para cualquier tipo de actividad económica que usted quiera realizar. Ahora bien, en espacios públicos no se deben de colocar eh, comercios informales, porque esto obstaculizan el tránsito del peatón y a su vez, eh, trae consigo mayor inseguridad, ¿Por qué lo digo, eh, fíjate que cuando hay escuelas o hay ancianos que transitan o no videntes, eh, pueden tropezar con estos obstáculos. No tienen por dónde caminar, a veces tienen que tirarse a la calle. Correcto, y no es verdad que nosotros vamos a permitir que un niño que salga de una escuela tenga que tirarse a la calle para poder, para poder continuar con su rumbo, y que esté vulnerable y, y sea pasible de que un vehículo lo atropelle. Yo prefiero, eh, humildemente preferimos que sea removido ese obstáculo y darle la libertad a todos los peatones de que puedan transitar. La ciudad lo está entendiendo, la ciudad así lo está asimilando. Eh, yo compartía con unos amigos eh, frente a la casa de, de uno de ellos y estábamos sentados como en la marquesina, pero quedaba un poco a la acera. Y es increíble como ellos, eh, de una forma jocosa, me preguntaban, mira, no, no es nada que nosotros estemos acá, eh, eh, podemos sentarnos por aquí. Yo le digo, claro que sí, porque le estamos dando paso al peatón, le estamos dejando el libre tránsito, pero... Lo que más me llama la atención es que ya existe un nivel de conciencia... Sí, la gente está creando conciencia. ...del ciudadano de que ya sabe que no lo debe hacer. Eso está muy bien. Eh, vámonos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar de cuál es el impasse o cuál es la situación... ...con relación al muro alrededor del de antiguo aeropuerto Cibao. Que eh, hemos visto dos ruedas de prensa del, de la alcaldía... El alcalde también habló recientemente y mucha gente no entiende, está confundido con relación a ese tema y sería bueno aclararse. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vámonos a una breve pausa y en breve regresamos. En esta mañana la Cooperativa de Mujeres hacia el desarrollo de la provincia de Sabana se siente muy contenta casi al término de un sueño haciéndose realidad. Es algo que lo veíamos en un futuro muy lejano, y hoy ya lo estamos viendo hecho realidad. Y es parte de lo que hacemos con las 190 visitas sorpresas que ya a la fecha ha hecho el señor presidente y que en ese sentido se ha hecho una inversión de más de 26.700 millones de pesos en comunidades como esta. Esto es de ustedes. Sáquenle provecho y que sigan adelante con el emprendedurismo y con el ejemplo que le dan a cada una de las mujeres de nuestro país. Muchísimas gracias y mucha felicidades. Cuando viajas en las fiestas, no lo haces solo. Miles de personas se desplazan como tú donde sus seres queridos. La Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones te recuerda que en estas Navidades mantengas la prudencia. Si vas a tomar, no conduzcas. Respeta los límites de velocidad. Usa el cinturón de seguridad. Guarda nuestro número 829 688 1000. Si nos necesitas, en menos de 10 minutos estaremos contigo. Recuerda, en el camino, prudencia. De lo demás nos encargamos nosotros. Programa de Protección y Asistencia Vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que construcciones, somos servicios. ...tendremos miles de atletas personal administrativo, técnicos, movilizándose. Hay varios alojamientos y hay varios sitios donde va a haber competencias. Eso nos ha llevado a diseñar todo un plan de seguridad y gestión de riesgos. El trabajo que se ha hecho aquí es extensivo a todo el perímetro del parque, no solamente a las instalaciones, porque cuando estén aquí los atletas y el público van a estar disfrutando también el parque. Colaboración, por supuesto, con la Defensa civil, con la Cruz Roja. El 911 estará vigilando permanentemente todas las rutas, a través de un sistema de videocámaras, las rutas de movimiento de los atletas. Esta es la fiesta deportiva del país. De aquí saldrán los atletas que irán luego a las competencias de mayor nivel y quizás aquí tendremos hoy atletas que serán posteriormente ganadores de medallas olímpicas Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Agradecidos de un pueblo que reconoce las metas alcanzadas y nuestra convicción de que los legisladores debemos y podemos hacer más por nuestro país. Una llama de esperanza que no se pueda extinguir. Una que ilumine la visión de los hombres y mujeres que se esfuerzan cada día en construir un mejor mañana. Con tu pueblo unido y solidario, ya llegado. fuerza de la fe encienda una llama de esperanza que ilumine el destino de nuestra amada nación. Cámara de Diputadas y Diputados de la República Dominicana. Muchas gracias por continuar en sintonía Continuamos dialogando con Gary Santos El ingeniero Gary Santos Quien es a su vez Director de Obras Públicas Municipales eh, Gary, en tu responsabilidad de Obras Públicas Me imagino O uno se imagina De que también eres el responsable De la paralización de la obra O, o, o tu departamento Tiene algo que ver con la paralización de la obra La ciudad de Santiago se, Hay muchas opiniones encontradas pero en, en realidad, ¿cuál es la situación con el muro que se está construyendo la verja alrededor del antiguo aeropuerto Cibao? Fíjate, de, debo comenzar diciendo que todos estamos de acuerdo con la construcción de nuestro anhelado parque central. Luego de, del año 2000, 2001, cuando se inauguró el aeropuerto internacional de Cibao, que antes funcionaba ahí, en la aviación, eh, que fue mudado a los terrenos, que todos conocemos hoy día, del Gran Aeropuerto Internacional del Cibao. Eh, ahora, siempre ha sido un anhelo para Santiago tener un parque central. Nosotros saludamos la inversión que viene desde el gobierno central, desde el Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, ¿con qué es que no estamos de acuerdo? Eh, nosotros creemos en un estado en que la institu institucionalidad funciona. Aquí quien está facultado por la constitución de la república y las leyes cuando digo las leyes por la ley 17607 de los ayuntamientos de todo el país, es el ayuntamiento de los municipios que están encargados de regir todos los espacios públicos, parques y todo tipo de área que sea común para la población en este caso el Parque Central, se está ejecutando un proyecto de espaldas a un patronato que fue creado bajo decreto del, del ese entonces presidente de la República, Hipólito Mejía, en donde conformaba un patronato del cual el ayuntamiento es parte y que desde ese entonces se comenzaron a hacer reuniones, se concibió el proyecto, el proyecto se gestó, se hicieron planos, pero nosotros lo que estamos viendo es que este... Este proyecto está siendo operado, está siendo eh, ejecutado de espaldas al patronato. No se ha realizado una reunión de, de ese patronato, no se han depositado los planos, no se han depositado la debida documentación para que para nosotros regir eh, el uso de suelo, para uno saber si es correcto eh, lo que se está haciendo y un sinnúmero de cosas que lo establecen las propias normas municipales. Eh, vuelvo e insisto, nosotros no estamos en contra del parque. Nosotros saludamos la inversión, nosotros saludamos que el sector privado también se involucre. Ahora, nosotros debemos tener claro algo. Eh, ¿Para quién es el parque? ¿Es ¿Para pa Santiago? ¿Es para Santiago, es para el pueblo o es para un grupito? Porque un grupito que está tomando las decisiones. Un grupito es que arbitrariamente violando todas las normas, es que aún el ayuntamiento de Santiago paralizando el proyecto porque no existe una debida tramitación de planos, una debida eh, eh, pase de informaciones, de documentaciones que se requiere por ley, como todo el mundo, tanto en el sector privado como público, debe de depositar en el ayuntamiento porque el ayuntamiento es el, el que da, es el que está facultado para... Eh, regir los espacios y también para otorgarle los permisos de uso de suelo. Eh, tu pregunta eh, no es mi departamento, como te decía al inicio del programa, es el Departamento de Obras Públicas encargado de ejecutar los proyectos. Okay. Ahora, la parte de la permisología, del asunto del de desarrollo urbanístico de la ciudad, está a cargo de planeamiento urbano. Okay. Eh, a, a su vez, planeamiento urbano trabaja en consonancia con otro departamento que es el Plan de ordenamiento Territorial, el POT, que es donde existen desde hace más de 10, 15 años técnicos eh, debidamente preparados estudiando el desarrollo urbanístico de la ciudad porque ustedes se dirán cuando un ayuntamiento paraliza o da un permiso para que una edificación se esté erigiendo es de acuerdo eh, a, un des, a un plan de desarrollo del municipio, hay zonas que están eh, delimitadas para que se puedan hacer edificaciones hasta cierta cantidad de niveles otra que está destinada a comercio otra zona que está destinado a viviendas. O sea, haciendo una, un breve paréntesis ahí, porque muchas veces uno mismo se pregunta, ¿cuál fue, porque la gente no conoce, cuál fue el criterio que utilizó eh, X institución para paralizar X obra? O sea que ya hay un estudio realizado claro, en base sí. al suelo, en base a la ubicación, y cuando se construye algo que contrapone ese estudio o, o, o el, el resultado pues ahí es que se realizan las paralizaciones, eso es lo que tú nos dices. Efectivamente, y no es algo que nos hemos inventado nosotros, Eso, es, esas son leyes que existen desde hace muchísimos años en en el ayuntamiento, y, y no solamente en el de Santiago, sino en cada uno de los ayuntamientos que, eh, que rigen zonas urbanas más desarrolladas, como el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, así como en San Cristóbal, Moca, y San Francisco de Macorís. Y Puerto Plata y Santiago no es la excepción. Nosotros lo que hemos venido acá es a aplicar esas normas para poder eh, llevar a Santiago por un mejor, eh, eh, por un mejor porvenir, digamos, porque Santiago en el pasado estuvo abandonado, cada quien hacía lo que le venía en gana, ahora no, ahora hay que respetar las normas y nosotros a quien no quiera respetarlas se las hacemos cumplir. En el caso que en cuestión, el parque central, nosotros estamos de acuerdo. Ahora bien, también estamos viendo que ahí están erigiendo un muro y personalmente yo tengo que decirte, yo no he visto el primer parque ...en el mundo que tenga un muro... ...de cuatro metros de altura... ...está cerrado todo alrededor... ...o sea nosotros lo que estamos haciendo es una especie de encajonamiento... ...no hay forma de parque. accesarlo a menos que no se venga por el, por el frente... ...que no te venga por el frente... ...además de que... ...el diseño de lo que se... ...de lo que se pensaba hacer... ...no es nada parecido a lo que se está ejecutando ahora... Okay. ...y nosotros donde venimos a intervenir... ...es porque... ...hay, hay zonas que están quedando marginadas que en el proyecto en sí había que conectar una serie de, de calles y de acceso para el buen desenvolvimiento del tránsito en la ciudad. Por ejemplo, el elegido el, el está quedando totalmente a la, a des, al interperio, no tiene acceso al parque central. Para los habitantes del elegido ir, tienen que ir por el frente. Entonces no conecta el elegido con Secara, que es el otro sector. Correcto. Fíjate. El alcalde Abel Martínez ha sido muy claro, muy enfático en decir que está de acuerdo con la construcción del muro. Nosotros saludamos la inversión. Ahora bien, tú mismo mencionas, en ese sector de la Yaguita del Ejido, ahí se comenzó una ampliación de la vía. Vemos cómo existe del otro lado, un eh, que se puede notar a simple vista, que era la ampliación de la vía para hacerla de dos carriles. Y eso, con eso sí estamos de acuerdo. ¿Por qué no se concluye esa parte? ¿Por qué construir un muro como para decirle a la población, espérense, nosotros vamos a aislarnos de ustedes? Esto de aquí para allá. ¿por eh, correcto, porque este parque es para nosotros y nosotros no queremos que ustedes sean parte de él. No. ¿Por qué? Porque son pobres. No, no, al contrario. ¿Por qué nosotros como políticos... ¿Por qué nosotros como empresarios, a los que son empresarios y quieren que este proyecto se lleve a cabo, ¿por qué no contagiamos de progreso a ese sector, por ejemplo, de la Yaguita del Ejido, del barrio de Los Santos, que está por ahí también, y, y, y emprendemos proyectos que no delimiten, sino que embellezcan la zona y que le traigan valor? Y así es que se combate la delincuencia. La delincuencia no es aislándonos de ella que nosotros la vamos a erradicar. Vamos a darle más educación, vamos a invertir en esa zona para que se dinamice, para que se embellezca, para que se ilumine, para que se pueda transitar con mayor libertad. Y veremos cómo la delincuencia baja y veremos cómo trae el progreso a la zona. Pero un muro eh, es, es desde el punto de vista nuestro en específico de Gary Santos quisiera un poco ya desvincularme de la institución a la que participo. Pero Tú como persona, como Garizano, debo decirte que eso es un total absurdo. Aparte de que si nosotros evaluamos técnicamente el muro vemos que tiene cuatro metros de altura y que no tiene y que no le he visto una viga de amarre para mayor eh, garantía de que ese muro se mantenga en pie. Eso ahora también Tendríamos que evaluarlo, tendríamos que estudiarlo, a ver qué tan seguro sería eh, para la misma población, porque esto puede convertir en un peligro. Ahora bien, yéndonos eh, al muro en sí, eh, no estamos de acuerdo con muro. Nosotros estamos más de acuerdo con romper muros. Nosotros como jóvenes entendemos... Con inclusión. Claro, con inclusión. Y eso es lo que debemos de promover nosotros como políticos. Ya en este siglo XXI no podemos ver un muro como parte de del desarrollo de, de una zona. No, no, no. El muro, hay que romper los muros. Bueno, dicho sea de paso, muros. la población o el mundo ve como un antes y un después después de la caída del muro del Berlín. <risa> bueno, eso es un ejemplo. Que mientras el mundo está derribando, derribando muros para traer mayor cohesión de nuestras sociedades, entonces en Santiago queremos erigir un muro para delimitar un parque que está siendo administrado por un grupito y que lo hacen eh, a su libre albedrío y si no quieren que nadie los regule, no quieren que nadie les ponga las reglas claras. Entonces eso entra también en, en cuestionamiento, porque no quieren que, que la alcaldía, que es la que está facultada, lo, lo rija. Fíjate que han, eh, han puesto un muchísimos militares en la zona para que la alcaldía no actúe. Nosotros no vamos a provocar un baño de sangre, nosotros inmediatamente nos retiramos. Dejamos que, que ellos sigan con sus violaciones, porque no vamos a someter nuestros empleados a que sigan haciendo su trabajo y que puedan ser eh, maltratados. Sí, sí, eso sería una injusticia de parte de ustedes. Y hablando de derribar muros, Gary... Eh... Ahora mismo, en el ámbito político, pues eh, se está debatiendo en los diferentes escenarios la ley de partidos políticos y la ley electoral. Uno de los temas que se está tratando es tratar de asignarle una cuota de un 25% a los jóvenes, tanto como tú como yo, y también la modalidad de primarias abiertas simultáneas para todos los partidos de manera universal. ¿Cuál es tu punto de vista en la parte de la cuota de la mujer la cuota de los jóvenes y las primarias, de ¿cómo serían, abiertas o cerradas? Fíjate, nosotros somos muy respetuosos de las decisiones que toma nuestro organismo máximo, que es el comité político. El comité político en esa dirección eh, tomó una posición de consultar cinco expertos en el área constitucional, abogados del área constitucional, para que evalúen si unas primarias abiertas serían inconstitucional o no hasta no eh, esos cinco expertos le brinden su informe. opinión o ese informe al comité político, nosotros tenemos como buenos militantes que esperar que nuestro partido tome una decisión al respecto. Que, pero sí debo decirte que tenemos nuestra posición. Independientemente de que estemos esperando la decisión de nuestro partido, nosotros entendemos que los partidos políticos no están preparados para organizar sus certámenes internos. Eh, nosotros vimos, nosotros fuimos parte eh, en, en el proceso electoral anterior cuando participamos de unas elecciones internas en donde nuestro candidato, el hoy alcalde Abel Martínez, resultó ganador. ¿Pero qué pasaron en esas elecciones? Nosotros nos pudimos dar cuenta del nivel de desorganización, de que no había un control exacto. Fíjense que en la comunidad del ciruelito eh, hubo hasta muertos, eh, en donde fue algo muy lamentable, una persona que, que fueron a ejercer su derecho como miembro del partido y que fíjame, eh, finalmente fueron a buscar la muerte, así no debe ser. Nosotros sí lo que entendemos es que el sistema actual no debe seguir y nosotros actualmente tenemos unas primarias cerradas en donde... Donde se utiliza el padrón del partido. El padrón del partido que es un padrón que todos sabemos que no está debidamente depurado. Hay cientos de miles de personas que son de otro, de otro partido y votan en el nuestro. Cientos de miles de personas que son de otras, son de pro, son de otras provincias y, y vienen y otros, votan sí. acá. Pero también ocurre que hay personas, eh, o sea, hasta los muertos votan. O sea, nosotros debemos establecer. Eh, sobre la... Primarias abiertas y simultáneas, nosotros hemos leído mucho sobre eso. Fíjate que en Argentina se le dice el paso, primarias abiertas y simultáneas. En este caso nosotros estamos a favor de las primarias abiertas y simultáneas. porque qué? La primaria abierta lo primero es que le da derecho al ciudadano de votar por los candidatos que van a participar en la boleta del partido y a su vez a participar en las elecciones externas contra los demás partidos. ¿Por qué nosotros estamos de acuerdo con eso? Porque Cuando tú dices el ciudadano a todos los ciudadanos. A todos los ciudadanos, porque los miembros de los partidos políticos no están por encima que la condición de ciudadano. El ciudadano, según nuestra constitución y nuestro, y nuestro estatuto, es la condición máxima que hay en una sociedad o en esta sociedad dominicana. Entonces, ¿por qué nosotros como partido somos los que elegimos los candidatos para que entonces el pueblo sea que elija dentro de un grupito? No, así no debe ser. El, eh, eh, la ciudadanía y la población tiene que tener el derecho de poder elegir quiénes son los que van a terciar. ¿Y por qué lo de simultáneas? Porque si se hace en un mismo día la de todos los partidos políticos, nosotros garantizamos, claro, con la debida, eh, eh, la Junta Central Electoral debe arbitrar estos procesos para tener mayor transparencia. Porque con un único padrón traemos también más ahorros porque ya no tenemos que imprimir tantos padrones distintos, no tenemos que depurar tanto. Sería un único padrón que todos acudan a una mesa electoral, se identifique a votar por qué partido va a votar, y para aquellos que dicen que esto pudiera incidir una persona de un partido en otro, es falso. Porque no es verdad que yo, por querer hacer daño en otro partido, voy a dejar de votar por los candidatos de mi partido. Entonces, por eso lo de simultáneos. Tienen que ser al mismo tiempo. Cada quien vote el mismo día por el partido de su preferencia y por los candidatos que a su vez le, bueno, vamos a decir que le plazcan. Ahora bien, ya para los procesos internos de los partidos, ya sea elección de nuestro comité central, elección de nuestro presidente de intermedio, eh, como todos los tipos de congresos que se hacen en el partido, ahí sí debe ser la militancia del partido, ahí no debe ser el pueblo porque ya los asuntos del partido eh, tienen que ser sus miembros quienes lo decidan, eh, pero ya los asuntos que tienen que ver con los cargos electivos que al final van a incidir en la población, es la población que tiene que tener derecho para decidir sobre ello. En nuestra humilde opinión, mientras tanto estamos esperando que el comité político eh, se pronuncie y nosotros como militantes, como miembros del partido, respetaremos la decisión. obviamente sé que nuestro comité político es sabio y que hará lo mejor para la población, porque el hecho de que yo sea peledeísta y sea de este partido, eh, no quiere decir que voy a apoyar ninguna decisión que vaya en contra de la población, nosotros tenemos cabeza propia. Y como joven, eh, me preguntabas también sobre la cuota de la juventud que se está planteando, eh, nosotros no estamos de acuerdo con cuotas, nosotros no estamos de acuerdo con que se le esté discriminando de esa manera a ningún sector, ni sea de la mujer ni de la juventud. Ahora bien, hay discriminaciones positivas. El esquema que tenemos actualmente... Es un esquema muy injusto. Es un esquema muy injusto en donde los, los mismos se imponen, los mismos que tienen el control. Entonces, hay discriminaciones que son positivas porque... Darle esa cuota va a traer una participación obligatoria de un mínimo. Un mínimo de participación. Para... Ese, no es, ese no es el tope, ese es el mínimo. Ese es el mínimo. Entonces, nosotros entendemos que si se aprueba una ley de partido con primarias abiertas y simultáneas, va, va a haber una mayor oportunidad para la juventud y para las mujeres, que si la población se educa sobre ello... Y, y ejerce su, su voto de manera libre y responsable Nosotros entenderemos que no habrá, no habrá la necesidad de tener cuotas Ni ningún tipo de instrumento que le garantice participación Porque la población va a votar por lo que necesita la ciudadanía Muy bien, magistrado, explicación Nos queda poco tiempo Por último, ¿qué más conlleva el proyecto de eh, embellecimiento de la entrada a Santiago? Porque la alcaldía habló hace un tiempo de la iluminación LED de la ciudad de Santiago y de puntos de Wi-Fi. Así es. Eh, en conjunto con la entrada a Santiago, que ahorita no nos dio tiempo a tratar, eh, luego de que se termine una serie de trabajos, será un recapeo de la, de la carpeta asfáltica de, de la entrada a Santiago. Esto es para traerle mayor envejecimiento, eh, mayor seguridad para, lo, para el tránsito de vehículos y también... Irá una señalización vial. El alcalde ha sido bien enfático en que esta debe ser una obra que, aparte de embellecimiento y delimitación, también sea para organizar el tránsito. Entonces, por eso viene la señalización, por eso la inversión en los semáforos. Con lo que hablas del proyecto de la iluminación de Santiago, eh, fue algo que pasó por la sala capitular hace unos meses. Se hizo un proceso de licitación transparente y abierto y ganó una compañía y. Es para instalar 26.000 nuevas lámparas LED en el municipio. Esto es para iluminar a Santiago, que en la mayor parte de, de, de, de, de diferentes puntos está totalmente apagado y eso trae consigo delincuencia y eso. Vamos a iluminar a Santiago. 26.000 lámparas, 26.000 postes de luz que tendrán o se le cambiarán la lámpara que existe en el actual por luz LED. ¿Qué trae esto consigo? un 60% de ahorro en el consumo de energía de la ciudad. Eh, y tú dirás, ¿y de dónde sacó la alcaldía dinero para esto si, si hay una limitación en los recursos? Bueno, déjame decirte que esto es sin invertir ni un solo centavo. Este será un proyecto que será ejecutado por, un, por una empresa y que se, eh, se autofinanciará con el mismo ahorro de la energía. O sea que el dinero que se va a ahorrar en el pago de la energía es lo que va a subsidiar o pagar el costo eh, de la inversión. Esa inversión y esa instalación de la lámpara. Fíjense que ya en la entrada a Santiago, por ahí fue que ni, inició el proyecto, ya la entrada a Santiago está totalmente iluminada, iluminada con luces LED. Es un tramo que, que se ve totalmente de noche como si fuera de día, porque no se han utilizado luces de las blancas ni luces de las amarillas, porque las blancas en la lluvia se pierden, y las amarillas también se ven un poco opacas. Sí, ahora se están utilizando este tipo de lámparas, que le llaman lámparas de día, para iluminar. Y seguirá el proyecto en toda la ciudad de Santiago, y traerá beneficio a todas las comunidades. Muy bien. Gary, se nos acaba el tiempo, ya por último, para cerrar el programa. ¿Cuál es tu reflexión para todos los santiagueros y todo el que nos escucha para estas Navidades? Bueno, a la, a la ciudadanía nosotros lo que le hacemos es un llamado de que... Disfrute sus fiestas, pero que lo hagan con, con pudor, que lo hagan con prudencia. Es lo más importante, porque al final esta jornada termina y la vida sigue. Eh, nosotros, eh, en nombre de nuestro alcalde, Abel Martínez, le damos ese mensaje a la población, que nos, eh, dándole las gracias a ellos y, y también pidiéndole que nos sigan dando el apoyo. Eh, a esta gestión municipal que nosotros lo estamos haciendo con todo el amor del mundo para traerle mayor eh, progreso a la ciudad mayores beneficios, mayor orden que la ciudadanía debe de entender que estas medidas no las estamos ejecutando por querer eh, imponernos en ciertos temas no, lo estamos haciendo porque es lo correcto así lo entendemos, así se están viendo los resultados y le pedimos que nos sigan apoyando porque la población ha sido consciente y nos está brindando el apoyo, y es muestra de ello cómo se está desenvolviendo la ciudad de un año hacia acá. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias al ingeniero Gary Santos, quien nos acompañó en el día de hoy y nos explicó pues las obras y las que vienen aquí en la ciudad de Santiago. Le damos las gracias a ustedes por la sintonía y nos vemos mañana a las 6 de la mañana por este mismo canal. Bye, bye.